Bueno, ya que perdí mi avión la semana previa, saqué un avión que tenía guardado. Siempre tengo un avión guardado porque tiendo a chocar bastante. Así que lo saqué, lo construí, lo modifiqué y lo llevé a la pista de Tortuguero. En Tortuguero siempre siento la solidaridad de los compañeros. Siempre me están ayudando, dándome consejos. Ya me acompañan ahí en los vuelos así que en tortuguero lo, con ellos hice ya mi vuelo inicial con mi nuevo avión pueden ver de que despegó bien puedo volar bien y pude aterrizarlo bien Pero en el segundo vuelo le coloqué una batería que aparentemente no cargué bien y sufrí un choque. Se me cayó precipitadamente el avión y sufrí daños en la parte frontal del, del avión, especialmente en el área de las gomas del frente pues lo llevo al taller en casa y, y pienso oye no me gustan los aviones que tienen gomas al frente así que decidí hacer una modificación al avión y ponerle la goma atrás implicó sacar los componentes del avión para este, conseguir madera y reforzar la, toda la área donde voy a hacer un cambio al landing hacia el área del frente del avión, aquí pueden apreciar donde estaba el landing y pueden ver ahora donde lo puse más al frente pues este cambio también implica la este, colocación de la goma ahora a la parte de atrás y naturalmente a la colocación de una varilla para poder para poder controlar en sí la, la goma de atrás también quise reforzar ese landing que puse al frente Así que le coloqué unas varillas como pueden apreciar para que no se abra tanto. Y en casa pues ya terminé de colocar esa goma atrás. Y el domingo siguiente lo llevo a un día precioso en, en la pista. Y este otros compañeros también estaban disfrutando ese día, muy poco viento. Marcos voló bien y hasta Carmelo estaban haciendo estaba haciendo eh, Croacia con su avión también voló muy bien así que yo también saqué mi avión para hacerle ya la prueba a mi avión con sus modificaciones pueden apreciar de que salió bien el avión y voló bien por un rato del aire hasta que algo cayó del avión pensé que era el hélice y cuando me acerco veo que no era el hélice sino era el motor completo que se me cayó del avión pero logré aterrizarlo Así que tengo el avión bien para poder llevarlo al taller y seguir trabajando en ella, modificando y colocando un nuevo motor.